Con el derecho que nos asiste, el movimiento sindical cubano denuncia una vez más la escalada injerencista que el gobierno de los Estados Unidos impone de manera unilateral, recrudeciendo el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que genera en nuestro pueblo necesidades, afectaciones en los suministros de medicamentos, alimentos en nuestro comercio bilateral, al restringir el flujo de los turistas norteamericanos, al eliminar y prohibir a través de sanciones las transacciones comerciales y bancarias y a su vez el acceso a nuestros puertos de los cruceros norteamericanos, de los vuelos comerciales y también charter que tradicionalmente incorporaban un ejercicio de vinculación permanente entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. Es sin duda una escalada que viola de manera brutal cualquier elemento de naturaleza ética y también jurídica. Constituye una violación al derecho internacional, a la soberanía y al comercio eh, soberano de los pueblos de manera directa. ...y eh, pretende asfixiarnos de manera económica... ...para tratar de fracturar la unidad... ...de todo nuestro pueblo, de sus trabajadores... ...alrededor de su revolución... ...en lo cual siempre encontrarán una posición de firmeza... ...inclaudicable y sobre todo... ...de seguir dignificando el faro de solidaridad, de cooperación... ...y de concertación política que Cuba ha expresado y enarbolado como bandera ante el mundo defensores del carácter clasista, unitario y también solidario de nuestra Federación Sindical Mundial. Apelamos a la solidaridad militante de todos los movimientos sindicales que pertenecen a nuestra organización para denunciar este escalada, este ejercicio criminal Genocida que trata de imponer el gobierno norteamericano contra nuestro país. Hermanos de combate, de lucha, solo la solidaridad de todos movilizará la opinión pública que hará convertir en un muro infranqueable la defensa de un pueblo sencillo, humilde, de una isla del Caribe que ha sabido mantenerse firme a su soberanía y a su independencia.